I miss you, Nairo. Yeah. Oh, perdona me. Yeah. Yeah dice ya no quiero sufrir más desde que no te escribo solo empiezo en dejar de lado mi vida y comenzar a escribirte canciones para que me puedas perdonar pero la verdad es que en ti no dejo de pensar es que en ti no dejo de pensar en el colegio ya no entrego las tareas porque no puedo dejar de escribirte de temas en las páginas en blanco te veo y las lágrimas caen por la noche hasta el punto que no puedo escribir porque la página se ha mojado de tanto llorar de mis sueños tú me diste perdono, pero la realidad no es así, ya no quiero sufrir, solo espero que un día me escribas y me digas te perdono, baby, ese día no voy a dormir por la felicidad y la alegría de recuperar esa amistad. Yeah. Yeah, yeah, yeah, uh. Sé que fui un idiota por hacer esa broma, pero la verdad es que no tú me gustas y ya no lo quiero ocultar más, lo único que quiero es recuperar tu amistad. Tú eres mi mejor amiga, la que me hizo sonreír durante noches y días, ya no quiero llorar más. Yeah. Así, eh. Ya no quiero llorar más, me duele no ver tu mensaje a primera hora La primera que ver mis estados, tú eres mi tóxica, mi morenita, mi bajita, mi celosa Pero soy un maldito, perdóname, te lo repito, sé que soy tu favorito Desde que ya no te escribo, tú te sientes vacía por dentro Y de lo que hice me arrepiento, perdón, lo siento Ya no quiero recordarlo más, noche tras noche tras lamentando Tú eres mi sol y mi oscuridad, tus textos me hacían brillar Y ahora estoy desolado, ya no quiero sufrir más Perdóname, solo se te pido bebé Puedes enojarte todo lo que quieras pero por favor escríbeme Una vez al día para que no me sientas solo otra vez Mi tóxica, mi celosa, yo te adoro bebé Yeah. Ya no quiero sufrir más Desde que no te escribo Solo pienso en dejar de lado mi vida Y comenzar a escribirte canciones Para que me puedas perdonar Pero la verdad es que en ti no dejo de pensar ya yeah. Si pudiera tenerte a mi lado Para decirte perdóname No puedo creer la estupidez que unos días te hice les seré sincero a los hombres Nunca jueguen con los sentimientos de una mujer Ya que estas son las consecuencias que trae Un día por la noche me vuelvo a escribirte esta canción Para que pueda perdonarme Y también para decirte que te quiero y te amo que desde un tiempo, tú me has gustado. Ah, uh. yeah. Ah, uh. roge monster, monster boy. Ah, uh.